Y no quiero dejarte así literalmente. Me está matando esta situación. Siento que pronto voy a morir. Y no sé muy bien a dónde voy a ir. Pero hoy siempre te llevaré en mi corazón. de llorar como me duele. No puedo hacer nada por ti Estoy muriendo lentamente Y no puedes hacer nada por mí Si estuviera en mis manos y a luchar Tomaría tu mano para volverlo a intentar Pero no está en mis manos sé que ya nadie me podría salvar Me duele el cuerpo y me cuesta reír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 Suficiente. Quiero hacerme el fuerte Pero me angustia pensar en la muerte Veo cada lágrima que sueltas allá afuera Pero te cambia la cara cuando vas entrando Pues no me deja oír tu voz como quisiera Lo que más me duele es que te estoy abandonando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 va a mi corazón